Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Andy, me presento para todos los que no me conocen y son nuevos por este canal. Espero que mis videos les agraden y si es así no olvides suscribirte aquí en la parte de bajito que dice en el roja suscribirse, activar la campanita para notificaciones todas para cada que esté aquí eh, compartiéndoles alguna ideita, un tizito o mi mitoteando un ratito, pues no te pierdas el videito. Tengo un videito de unas compritas acumuladas que tengo Que he ido comprando poco a poco Para decorar nuestro pequeño departamento He comprado algunas cositas para la sala Otras para la cocina, algunas para el baño Y voy a comenzar mostrándoles las de la tienda de Didis Donde encontré unas piezas súper buenas, bonitas Y a un precio súper económico Así que si te interesa saber cómo conseguir decoración de muy buena calidad hermosa y a un muy muy buen precio no te vayas tráete tu cafecito tu refresquito tu tecito alguna botanita y acompáñanos en este videito salimos aquí a buscar algo de decoración para la casa y, y aquí en... En, con, y en, encontramos que había unas carretas que que tienes que cargar así pero en vez de cargarlas así tiene rueditas abajo así y, y pues los y ando buscando una colcha Quiero algo que no sea tan Tan grueso, quiero algo ligerito Porque aquí pues ya no es tan frío Como en San Francisco, aquí es caluroso Y, si ¿Y yo cuando pues, ¿Sí estaba viendo con la carrera. Aquí si sí, sí, no, no sé si puedan ver Miren uh -huh. me, me, me rostro que la piel no, aún se si me quedó una más Así que ando viendo Algo ligero, pero blanco estos changuitos no me lo dejaría. Rojo me agrada. Me agrada esta roja. Vean. Me agrada esta. Y me agrada esta de acá de arriba también. Roja pasión. Creo que si me voy a dar una roja. O es azul. No hayo. No hayo qué color decorar el cuarto. O oh, acá es una moradita. No, no, rosa no porque somos Son la mayoría niñas Niños, querida En casa son más niños que niñas Entonces luego me regañan porque pongo rosa <ríe> Así que A ver ¿Qué encontramos? No me olvidé mi Esta me gusta también ¿Y ¿Y ¿Y esta no? ¿Y esta no? No, esa es la clara. Esta también me agrada. Ay, Ay, no, Acho, no, Acho. Voy a llevar la roja. Sí, me voy a llevar la roja. Rojo pasión. Y ya no está súper barata, pero ese tamaño... Es súper bacana, no sé si se puede. bien, bien súper barata, 10 dólares. Y ahora solo voy a buscar Me unas aparta. fundas. A ver, ¿Qué importa la flor si ni se queda verdad? Vamos a buscar las juntas. Me encontré el comal de la señora. Cállate. Este es chiquito. Este está bien. está plano ahí abajo, así que se puede poner bien en la estufa. Ah, 23. Y el grande. El grande está en 30. Pero baratos y prácticos. Estos bols también están bien para cuando se están males. Ya llevo acá. Hola, mis hermosas. El día de hoy les tengo un pequeño haul de la tienda Didi's. Eh, el día de hoy fui a comprar un poco de decoración, nada más. Para poner en la sala, un poquito en el baño y unas cositas que necesitaba para la cocina Voy a comenzar con esta colcha que me costó $9.99, súper barata chicas Es tamaño queen size y en verdad me encantó porque yo buscaba una colcha así súper delgadita Porque aquí es bastante caluroso como para tener colchas así muy gruesas y pues súper económica Me gustó el color pero no recordaba que yo ya tenía una colcha de este color Así que voy a cambiarla a mí en color rojo, naranjita, como un como tema main, naranja, a rosa y gris. Pero yo creo que voy a cambiarla por una colcha roja que me va a servir como para lo que es la época de Navidad, el eh, 14 de Febrero y todo eso. Y pues ah, esta se va a regresar a la tienda. Agarré este tapetito también. Este me costó... 4.99, eso es para mi fregadero, porque pues ustedes saben, cuando está lleno fregando se hace el manchadero en el piso y esto a mí no me gusta. Así que agarré este. Porque pues como se dan la idea, voy a decorar entre tonos azules, un poco rosas, un poco grises, uh, y así muy primaverales, ¿no? Para uh, la primavera, que ya se nos. Uh, ya empezó el 21, pero no decoro chicas Voy a, a, a hacer la decoración un poco tardecita Pero pues bueno, nunca es tarde Y agarré esta cochita también Esta la quiero para la parte aquí de la sala Porque eh, no me gusta que se sienten solo en el culo sillón eh, Yo quería un color gris más oscuro Pero ya no lo tenía en la tienda eh, Entonces agarré este que se parecía Era un poquito nada más para que, eh, pues puede ser, atenuar un poquito más la mura. Ustedes saben que con niños en casa es bien difícil mantener las cosas impecables. Entonces, las fundas se pueden lavar, es lo bueno. Pero pues sí, quería, quiero tener siempre una cobijita aquí, para que cuando ellos vengan, se sienten y suban sus pies, pues pongan la cobijita y me ayudan a mantener más tiempo limpio los sofás. Así que esta para eso la quiero y pues un poquito de decoración también. Otra cosita que agarré fue esta charolita que estaba súper barata, chicas, $9.99. Yo he estado buscando por todos lados y en todos lados no las hallo a menos de $20. Entonces sí se me hizo bien, bien baratísima, $9.99. Y dije, no, pues de aquí soy. Quería una más grande, pero ya no había, solo había el tamaño mediano pero me dijeron que sí había más el tamaño más grande pero pues este ya se había terminado que se volaban pues rápido eh, y estaban como en 18 tamaño eh, grande este es el medianito así que este lo voy a usar para el baño este la voy a necesitar para el baño y pues $9.99 súper económica después de ir a ver también este que es para colocar mis cucharas sucias en el... Cuando estoy cocinando, estaba en 99. También lo agarré color floral. Y agarré también unas pinzas para la cocina que necesitaba en 499. Y yo andaba buscando muchas si chicas que fueran de goma, porque todas mis ollas son de teflón. Entonces quiero como conservarlas lo mejor posible durante más tiempo y si uso cucharas de fierro pues rayo el teflón o la porcelana lo que sea tenga tu olla entonces estas ayudan como a conservar muchísimo más uh, bien las ollas lo que es eh, silicón y goma aunque yo les aconsejo que sean de silicón porque la verdad que es como así solo goma plástica como que se va desbaratando con el calor y el silicón sí como que aguanta más el calor agarra este vasito para el gorrito 3.99 agarra estos set de 6 vasos dos, bueno, dos, sí. ah, 2.99 para el enano porque no, le, no me gusta darle vidrio porque hace un caos siempre chicas Uh, agarré este martel para mi decoración también a 399 mi primavera agarré una agenda que necesitaba también mi primavera 299 y agarré también este es un organizador para la despensa este 399 agarré estas servilletas Y este es para servilletas. Este es para la cocina. Este lo agarré en. Este se me pasó. Este estaba en $4.99. Y me agradó porque, como es aquí para la entrada en la sala, pues combina bastante bien con la sala. Entonces, me agradó ese. $4.99. Este es para mis servituallas en la cocina. Agarré estas que andaba buscando a rosas, porque como pueden ver mi cocina es rosa, entonces quiero como meterle contrastes como lo que es rosa, blanco, uh, mis electrodomésticos son blancos, entonces quiero poner como entre colores rosas, blanco, uh, dorado, a veces dorado, a veces combinar plateado o así, para uh, dependiendo de las decoraciones de cada temporada, así que pues, okay, esto es lo para esta temporada me salieron en $10.99 y el pepón se siente grueso así que se las super chicas y agarré también este macetita de $3.99 también para mis decoraciones ¿vean? super barato y super bonita si pienso arreglarla en el baño todo el haul de nuestra tienda Didis el día de hoy y uh, están es pendientes de la decoración que la haré futuramente, yo creo la semana que entra. Así que no se pierdan cómo más o menos quedaron las cosas ya colocadas en su lugar. Hola, hola chicas, aquí les voy a enseñar unas compritas acumuladas de Marshall. Es, empezamos con estas lijas de $3.99. Se las quiero incluir también porque agarré un poco de decoración para hacer la decoración de la cocina. Agarré estos guantes para el ejercicio de $4.99 estas ligas de $199 y estas pesitas que me hacían falta también de $5.99 y son de 5 libras cada pesita eh, agarré estas que nos encantan aquí en la casa $3.99, palomitas de caramelo Entramos vamos a la tienda, no faltan y agarré esta bandeja para la decoración de la cocina $7.99 bastante económica agarré esta para los para guardar los besitos para la decoración esta salió bien económica $4.99 y agarré estaba junto con su azucarera de $3.99 ya nada más me falta para el café está la es la del café pero no hay si comprar para el café soluble o para las cápsulas así que ando viendo eso ahorita fueron las compitas que agarramos y pues, espérense a checar el video de la decoración, a ver cómo nos queda una pequeña decoracioncita en todo lo que es el departamento. Así que si tienes áreas chiquitas, tu cocina chica, tu sala chica, tu departamento chiquito, no te pierdas el video de la decoración porque te va a servir muchísimo. Así que, las veo el próximo videito Gracias por acompañarnos en un videito más, chicas. Uh, si ya sabes, si te gustaron las te, no, cositas que compramos, si te gustan el contenido que les compartimos aquí cada semanita, no olvides por favor suscribirte al canal por echar la campanita para que cada que venga yo mi entonces estamos aquí todas las glamurosas, hermosas, juntas mitoteando. Y uh, no te olvides también de compartir con las comadruquis, con la prima, la tía, la hermana, la cuñada, la sogra, con quien tú crees que le interese lo que hacemos aquí, lo que les compartimos aquí, las ideas, tipsitos y todo eso. Y mil gracias por su apoyo, chicas, en el próximo videito, besos, bendiciones y hasta la próxima.